Buenas noches a todos Buenas noches pero el que nos vea por el día buenos días Ah, claro que hay gente que y nos claro, ve por el día buenos días buenas noches total que estamos en directo como siempre PRIXLINE emite en directo ella es Susana quien no la conozca yo soy Luis Hola. trabajamos en PRIXLINE y, y bueno hoy vamos a seguir con el vídeo eh, de los pueblos la segunda parte porque han quedado algunas cosas que están pendientes. ¿Qué ocurre? Que en España hay un montón de pueblos que están vacíos, que están despoblados, despoblados y los alcaldes quiere que venga gente. Entonces los hicimos, claro, hicimos el otro día el otro vídeo mmm, y han quedado cosas pendientes. Eh, una cosa importante que os la digo ya. Por lo visto os dimos la página de Yorrepueblo.es y os piden el NIE para eh, poderos registrar en esa página. Pues mira muy sencillo pedir un nie tanto si estáis dentro de españa como estáis de fuera de españa yo os he preparado aquí lo que dice la ley que dice cuando una persona tiene un interés económico profesional o social en españa pues eh, el estado le da un nie si está fuera de españa en el consulado de españa más cercano que tengáis a vuestro domicilio y si estáis en españa pues en la oficina de extranjería entonces podéis pedir un nie y con el nie que os dan podéis registraros en .es, vale Cuando os pregunten que para qué lo necesitáis, pues es porque lo necesitáis para registraros en yorrepueblo.es, para que os den una oferta de trabajo en un pueblo despoblado que se está quedando despoblado de España yo esto es lo que os quería decir porque le voy a ceder, a, sobre todo a susana el tema vale también deciros que todo lo que os decimos es nuestra opinión es la opinión de susana y la opinión mía que no son recomendaciones esto es un disclaimer legal que os hacemos y una cosa también importante los que estáis en directo poner las preguntas ahora en el chat en el directo los que lo veis luego ponerlas en los comentarios y muy buen momento ahora el que lo esté viendo y no esté suscrito todavía que se suscriba y le da la campana así en los próximos live que Prisline siempre emite en directo pues os avisa y podéis preguntar y el que quiera consultorías gratis las estoy haciendo vale que me lo ponga en los comentarios bueno susana te dejo todo tuyo los PRIXLINERS la palabra te cedo Buenas la palabra noches, y todo Prisliner a todos vamos a hablar de los pueblos como dice luis despoblados en españa hay muchas zonas despobladas ¿Por qué están despobladas? Porque las familias han ido a emigrar a otras ciudades de España, otras provincias, otros pueblos, para tener un mejor futuro. Porque son pueblos chiquititos, con pocos negocios, y piensan pues, que ahí no hay futuro para sus hijos, o a nivel de trabajo para el marido, o lo que sea. Entonces tenemos aquí, hemos traído unos listados muy interesantes de diferentes zonas de España, donde los alcaldes están haciendo ofertas de casas muy baratas y ofertas de empleo para que la gente pues se vaya a vivir a sus pueblos, a repoblarlos. Había una, ¿no? Que por 50 euros te daban una casa sí. y un trabajo. ¿Qué zona era? Hace 15 días hablamos de esa zona y era la zona de. Mm... La dije yo. Bueno, en el vídeo primero está. Sí. Ver luego el vídeo primero que hicimos de trabajar en los pueblos y ahí está. Porque ahora vale. os hemos traído más pueblos. He traído el País Vasco, 30 provincias del País Vasco y otras 30 provincias de Navarra. Voy a empezar a decir los pueblos, despoblados. Vale, como tú quieras, Susana. Vale, los pueblos de Álava. Álava es una provincia del País Vasco. Ah, una cosa, que lo que podéis hacer, apuntaros el nombre del pueblo y que luego busquen en Google sí. ese pueblo, que busquen el teléfono del ayuntamiento, que llamen a ese pueblo, el prefijo de España es el 34, llamen al ayuntamiento del pueblo y pregunten por el alcalde y ya le, le contáis vuestra situación claro, ¿vale? aparte o con un concejal o hablar. con un concejal pero yo es creo que el, el alcalde... alcalde pero si el alcalde no se puede hablar con él por lo que sea pues un concejal claro pero que el alcalde es el que el máximo poder tiene es y como máximo. son pueblos pequeños son alcaldes accesibles Sí, si sí, eso sí es verdad aparte tenéis porque son como aldeitas claro que no es que sea el alcalde de madrid o de barcelona escucha Esos y aparte están inaccesibles. claro y aparte lo de yo repueblo.es que os estoy diciendo insisto pedir un nie que os, os dan un NIE, aunque estéis fuera de España, vais al consulado os dan un NIE y ya con el NIE podéis, podéis registraros. Entrar, en la página. entrar pueden, pero es que no se pueden registrar. Pero con me lo habéis NIE. dicho en los pero comentarios, con, con NIE, NIE sí ¿no? registrarse y todo. Vale. Os van a preguntar que para qué queréis el NIE, pues para eso, para conseguir un pueblo en España donde claro. se hagan un contrato de trabajo. Claro. Todos tuyos, Bueno, Susana. los pueblos de Álava, provincia del País Vasco, buscan vecinos para repoblar los pueblos. Primer pueblo, Yecora, tiene unos nombres un poquito extraños, buscarlos en Google, con Y, Yecora, Villabuena, Valle de Arana, San Millán, Samaniego, Llodio, Lautarón, La Gran, Campero, Bernedo, eh, Valle de Arana, ha perdido el 25% de habitantes en el mes de mayo, de este año, o sea, la cosa va en picada moreda un 17% este año ha perdido de habitantes y una docena de municipios alaveses tienen menos de 300 vecinos hay 12 pueblos de álava que tienen 200 150 vecinos claro eso para un pueblo pues es muy poco no porque es un pueblo que tiene iglesia tienen colegios tienen negocios y claro pues fíjate no parecen pueblos parece una organización carlos alberto álvarez yo te voy diciendo las preguntas del chat vale nos dice que está interesado ¿qué le recomiendas Susana. Ah, pues nada desde que, colombia pues nada que si tiene economía unos ahorrillos para poderse venir que llame por teléfono primero desde colombia desde su país que intenta hablar con los alcaldes de los pueblos que le estamos diciendo el que más le interese míratelo en google mira las fotos de cómo es el pueblo y el que más te interese puedo hablar con los alcaldes para ver qué oferta te hacen pedro díaz hola luis y susana una pregunta rápida Saqué mi pasaporte, ahora sí con los pueblos, claro, para, que, claro. para que no sea todo plano. Saqué mi pasaporte el 20 de julio de este año y tengo planeado viajar el próximo mes. ¿Podría hacer el viaje o no? Sí, claro que puedes. Hombre, la idea es que el pasaporte te dure por lo menos 90 días. No sé, lo sacaste hace poco. Supongo que 90 días te dura, ¿no? Lo que te piden en la frontera es que cuando entres tenga validez del pasaporte de tres meses. ¿Vale? Pues puedes seguir, Susana, perdóname. Pueblos de Navarra. Navarra, hemos dicho Álava, Navarra. Pues Navarra es la provincia más despoblada de España, la más despoblada de todos. Y garantizan trabajo. Y aquí te garantizan casa y trabajo más que en ningún sitio. Porque... Alex Ortiz nos dice que si sí garantizan trabajo. En Navarra. Y sí. casa también, ¿no? Sí. Navarra está totalmente despoblada. Es la provincia, he visto hoy en la fuente que he leído, que es la que peor está de España. Entonces te garantizan más cosas que en ningún sitio. El alcalde de Navarra... El ayuntamiento de, sí, de Navarra es la provincia. Sí, Por Navarra. cierto, yo lo que quiera, pitillas. Yo digo uno, pitillas. Mi padre era de pitillas y se está quedando también de ¿En dónde estás? En Navarra. Ah. Vale, el Navarra es la provincia, claro. No, Navarra es la provincia. Vale. Y luego hay pueblecitos pues dentro de Navarra. La provincia de Navarra, el ayuntamiento, han invertido cuatro, este año mil euros el alcalde para que el pueblo suba en colegios, han construido colegios, están construyendo casas, urbanizaciones, para que la gente se anime, fíjate, se han invertido dinero, quieren poblar los pueblos porque se viene abajo toda esa provincia es una pena con lo bonito que es. Elvira Ferreira te pregunta, hola Luis y Susana, vivo en Argentina, me gustaría ir a trabajar en yorrepueblo.com, mi hija de 13 años y ella estudiar, yo soy cuidadora de persona mayor y ayudante de cocina, ¿cómo puedo hacer? Pues de eso te encuentras trabajo fijo porque en esos sí. pueblos hay gente muy mayor y necesitan que les cuiden o en los pueblos de al lado o en la provincia si tienes coche mejor y el colegio hay colegio siempre que hayan tres alumnos hay colegio gratis además en esos pueblos siempre es gratis el colegio que lo ponen a posta gratis claro. para atraer a la gente Y quieren que vayáis porque si hay menos de tres niños cierran el colegio pero si hay más de tres niños el colegio sigue abierto entonces por eso claro. si vais con niños mejor todavía ¿Vale? Y si vais sin niños, pues está genial, porque también te van a dar casa y trabajo. Ellos lo que quieren es gente joven para trabajar, con niños o sin niños, da igual. Claro, pero que los niños mmm, no hay problema, porque encima tenéis el cole gratis. Esta, la crisis, eh, esta crisis en Navarra empezó en los años 60, en el siglo XX. Estamos en el XXI, ¿no? Sí, claro. En el siglo eh, Sí, estamos en el siglo XXI, ¿no? Yo sí, ya me sí. pierdo. Eh, sí, no, no, no, Lady Muñoz, saludos Luis y Susana. Muy interesante este tema. Aquí en España los pueblos son muy bonitos. ¿Cómo está Albacete? No lo he mirado, no puedo decir porque esa, ese tema no lo he ¿Y qué trabajos no ofrecen? Nos dice Carlos Alberto. ¿Qué trabajos tenemos? ¿Un montón? Uf, de todo. A ver, yo los tengo aquí abiertos, Prilina. Ahí Luis tiene una página. Camarero, mozo de almacén. Eh, cuidadora de lunes a sábado cuidadora externa repartidor de butano señora de la limpieza cuidado señora mayor ya os digo que, que de cuidado de personas mayores hay un montón eh, mira los tenéis todos en indebt.es os metéis en indebt.es buscar trabajar en pueblos y, y hay os ¿no? sí yo he puesto empleos de pueblos pero ponéis trabajar empleos de pueblos trabajar en pueblos sí. si Dep despoblados pues mejor oh, dependiente, más al grano dependiente de tienda operario de granja camarera de pisos instalador de fibra sí, si hay si hay empleos animador Madre mía. o sea muy variado farmacéutico administrativo por ejemplo este es en la puebla de los infantes Sevilla te ofrecen 7000 mil euros al año dependiente de tienda, vamos un montón, ¿vale? Que no voy a, a Pero bueno, dormir. Pero lo hay que dejar claro que no están en el pueblo en el que vayan a vivir. Depende. A lo mejor, no, no, a lo estos mejor son sí, sí. A lo mejor, no. No, mira, la Puebla de los Infantes eh, sí, sí, o sea, estos son en los Algunos puede que en el sí, campello. Y otros puede, a lo mejor no es que te pillen el pueblo de al lado, la casa te salga de un pueblo, el bueno, claro, en otro. Ya... No va a ser todo tan fácil, ¿sabes? Sí, tampoco lo queremos poner que está chupado, ¿eh? Eso también es cierto. Bueno, Tiene esto razón. empezó en los años 60, en Navarra, empezó la despoblación. Las familias empezaron a emigrar en el siglo XX, ahora estamos en el 21 a buscarse la vida, porque no podían tener futuro, porque lo veían muy chiquitito y al emigrar tanto... Pues hay pueblos en Navarra que viven cuatro personas, algunos nueve personas, y tienen alcalde ¿eh? y ayuntamiento. Pero fíjate, qué pena, se llaman los pueblos fantasmas. Alex Ortiz, Luis. O sea, van andando por la calle y dicen que pisan y que se oyen los pasos. Eso parece una película de mierda. Me miedo, estoy Luis. perdiendo con las preguntas del una chat. Película de miedo bueno, yo te interrumpo. Si luego termino. me regañáis, es para dar paso a las preguntas del chat. Escucha, que nos dicen aquí: los municipios ayudan con los papeles. Claro, sí, gus, esa es la idea si no tenéis papeles pero os ofrecen un contrato de trabajo pues podéis venir totalmente legal vale por eso os digo que os inscribáis en yo repueblo o que llaméis a los alcaldes como dice susana buscar en google el pueblo que y sea por el poder el poder el claro alcalde. y entonces el, el alcalde yo os no, alcalde, yo no alcalde es la, el máximo poder exactamente y en total que si en yo repueblo lo digo ya por tercera vez os piden un NIE ir al consulado y pedir que os den un NIE español que lo necesitáis para registraros y que os hagan una oferta de empleo en un pueblo. Ya está, y con eso os lo tienen que dar, que es lo que dice la ley. Claro. Mm, Venga, le tú alguna pregunta. Espera, quiero decir bueno. los pueblos para acabar con este tema, Luis de Navarra. Vale. Es que si no lo dejo a medias. Es que he empezado y lo quiero acabar ya. Voy a decir el listado de los pueblos de Navarra. Uno. ¿No te parece mal, no? No, sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pueblos. Se llama Veroiz, acabado en Z. ISO. Larequi, Mugueta, Orradre, Peña, Ulibajo y Urbicaín. El alcalde ha invertido 400.000 euros en Navarra. O sea, la, si queréis casa y trabajo seguro, tirad a Navarra, porque es la zona peor de España, la más despoblada. No se llaman pueblos despoblados, se llaman pueblos fantasmas. Con eso os lo digo todo. Dice Enrique Navarro: Don Luis, muchas gracias por sus vídeos. Nada, que no me deis las gracias, pero Luis. bueno, lo agradezco. Dice, gran gran idea que podemos. Claro, es que esto es una idea. Me estáis preguntando por aquí que por qué no hay gente en los pueblos. Bueno, eh, a ver, que me pierdo con las preguntas. Luis y Susana, buenas tardes. Desde de Colombia. Vamos vale, venga, sí, una tú y otro yo. Ves le voy leyendo está La calidad de la educación varía en los pueblos de la ciudad. Es decir, bilingüismo, etcétera. Hombre, ya lo del bilingüismo no lo sé, pero la calidad, desde luego, casi yo diría, bájale, bájale el volumen que se nos acopla. La calidad del es casi mejor, porque al haber pocos alumnos, pues el profesor está más pendiente de cada uno de los alumnos. Ya si hay bilingüismo o no, pues no lo sé, líneas Esa es buena pregunta. ¿Por qué preguntabas? Pues es que no lo sé. O sea, que ves repasando las que viaje no. Mira, ves desde el principio las que viaje no he dicho, pues la vas diciendo una tú y otra yo. Venga, vale. vamos, Prilena, os vamos a responder todas las preguntas del chat desde las que están pendientes, ¿vale? Una Luis, otra yo. Así a ver si entre dos acabamos antes. No, si no es por acabar, es para responderos a todos. La del pasaporte la hemos hecho. Los pueblos están garantizando trabajo. Trabajo hay, desde luego y necesitan y gente. Casa, y casa La idea que es que lo aprovechéis vosotros. ¿Vale? Pero trabajo hay y casas. Hay un, por 50 euros hay uno que Luis, te da ¿Por qué pregunta? Pues de por Ahí aquí está de... esta, no vas aquí, vas en esta verde. Enrique Navarro, ¿no? Posada. Es para coger el Mira, hijo. déjame tu móvil y me aclaro mejor, porque ya es que me he perdido. Vamos a ir con tu móvil y ya perdonadnos prilines Alvira ferreira la hemos respondido Lady muñoz también qué trabajos ofrecen a carlos alberto lo hemos respondido mirar en index.es trabajo en pueblos ahí los tenéis los municipios ayudan con los papeles también nos hemos respondido oscar Jumbo. saludos cordiales don luis tengo una inquietud ayudan con esta duda que tengo mira que tengo en España ellos tienen residencia y será ellos que me pueden pedir como regrupación familiar. Sí, si eres de familia cercana sí que te pueden pedir. Filia, es que no sé si es hijo, si eres hijo padre. Filia no sé sí. a qué se refiere, eso de filia. Si eres hijo padre, sí. ¿Vale? O hermano. Es el, la familia cercana. Alex Ortiz. Luis, si en España hay bastantes inmigrantes, ¿por qué los pueblos día? están solos? Y los pueblos tienen todos los servicios internet etcétera en yo os dice los que tienen pues internet los que no tienen internet depende del pueblo yo creo que no se han metido en los pueblos porque no lo sabían grislines si esta idea es vuestra Muchos de vosotros en los comentarios nos dijisteis que habláramos de los pueblos despoblados que habían en España. La idea la hemos sacado gracias a vosotros. Claro, para dar oportunidad a la Bien, gente. Muy buena idea. Para dar oportunidad a la gente para buscar casa y trabajo. Claro. Ahora con una condición hay que migrar, claro. No, si ellos van a ¿qué pasa? que la gente viene aquí a Madrid y se queda en Madrid, no se les ocurre, son ideas. Ya cada uno, ya os digo, es nuestra opinión. Dale, oye. Venga, yo. la de Daniel, dale a tú, te Daniel toca. Daniel Camilo venga, Cifuentes. Venga. Luis y Susana, buenas tardes. Desde Colombia, la calidad de la educación varía de los pueblos a la ciudad, es decir, el bilingüismo. Esa la sea... ha respondido, Daniel. Sí, que, que casi tienen un profesor particular. Si le va a dar inglés y español, eso ya no lo sé. Ay, si es está se el bilingüismo. Yo le desconozco. Claro. El bilingüismo le desconozco. ¿Cómo se le baja el volumen a esto? Pero al tope. ¿Y por qué no lo cogen? No, tú, pero no me lo quiten. No, móvil, no, porque si no uno. no lian. Es si más no, cómodo, ¿no? Ya no, es que si se no. Queda no. un poco pequeño el móvil. No, nos perdemos. Robinson Castillo, hola, mi esposa está en Barcelona, lleva un mes, no le tiene papeles. Hay una oferta, ella fue, pero piden papeles. Los jefes se quieren quedar con ella. ¿Hay posibilidad de que ayuden a conseguir permiso de trabajo? Pues sí, claro que sí, Robinson. Si le hacen un contrato a sus jefes, pues ya con eso puede regularizar los papeles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que os he dicho en el vídeo, que si ha entrado como turista, para hacerlo lo tenéis que hacer desde el consulado del país vuestro, Robinson. Que yo lo veo una incongruencia, pero es así la ley. Si ella ha entrado como turista, aunque ahora le ofrezcan el trabajo, le toca volverse a vuestro país y tramitarlo desde el consulado. No, se habla del, del permiso de residencia y trabajo. Robinson, le toca le toca, toca volverse es que eso yo lo tengo ah, en estudiado vale, vale. Susana, le toca volverse a ver país. la idea es que ella viene aquí como turista se pone a trabajar en una casa sí. eh, sin papeles la quieren hacer el contrato y quedarse a trabajar no puede se tiene no que, que volver le... al país para legalizarlo madre mía y pues tiene vaya, que volverse al país tela, claro y si por eso hago los vídeos para problemilla qué pues problemilla hice, entre comillas os hice un vídeo de la trampa de entrar como turista esta es la trampa robinson que, que sería lo lógico porque yo entiendo que entro en un país entro en un país y encuentro un trabajo me quieren hacer un contrato me pues me quedo legal trabajando pues no te hacen volver para simplemente hacer el papeleo desde el consulado pues que eso pero es así ya decirlo me parece fatal ¿eh? pero esa es tu opinión ya ya sí si yo no digo que no me parezca porque bien venir de viaje ya desde otro país ya tiene trabajo para estar volviéndote pero bueno pues así es así es es como está la ley o sea que te quiero decir que la ley o sea yo lo que os quiero dar es caminos legales trucos legales sabes entonces ella lo que tendría que hacer volver allí y desde el consulado con el precontrato que le hacen sus jefes ya le darían el permiso de residencia y trabajo en españa y con eso incluso te puedes venir tú y los hijos si tenéis yo, venga esta la lees tú jorge ramírez los inmigrantes están en madrid y barcelona ¿Qué le dices a jorge eh, que yo creo que no los inmigrantes están por toda españa y mira, hay unas zonas más pues, luis mira. hay unas zonas más de jorge es además que tiene allí más... en madrid y barcelona los inmigrantes se encuentran con sus paisanos además gozan de todos los servicios de la ciudad jorge sí, claro. quiere que a las ciudades pues sí, a las ciudades yo cada uno ya, ya tengo que decir una cosa los que van a madrid y barcelona claro gozan como dice él, de los servicios por supuesto porque son las dos grandes ciudades de españa pero eh, no, los inmigrantes están por todos los por todas las comunidades autónomas. Aquí estamos en un pueblo que estamos se Estamos repartidos. Llama, ¿Cómo se llama este pueblo? La Sierra de Guadarrama. No, pero el pueblo ¿cómo se llama? Guadarrama. Guadarrama. ¿Aquí hay inmigrantes? Sí, claro, muchísimos. ¿De quién es la terraza en la que estamos ahora mismo? La terraza en la que estamos ahora mismo. ¿Es de un hoy? español o de un inmigrante? De un inmigrante, que lleva aquí muchísimos años y tiene un restaurante enorme y da trabajo a 20 camareros. Ricardo José Palmas Salas hola luis en el caso de los venezolanos que pedimos asilo en españa la cita para el asilo y la entrega de las tarjetas rojas y todo el proceso se puede hacer desde esos pueblos sí sí se puede hacer porque a lo mejor no desde el mismo pueblo pero te desplazas a la capital de la provincia y allí siempre tiene que haber una oficina de extranjería o una comisaría de policía habilitada para recepcionar y hacer toda la tramitación siempre o sea en todas las provincias de españa o comunidades autónomas lo hay no a lo mejor en el mismo pueblo te tienes que desplazar un poquito Adrián Corrales. Buenas noches, amigos. Apenas lo veo. Me parece de gran interés la información que brindan. Venga, esta te toca. ¿Cuál es? La de Jesús Adrián. Rodríguez. Te Jesús, la de Jesús Rodríguez. Los pueblos más deshabitados ofrecen trabajo y casa garantizado. Sí efectivamente te metes en Google? bueno gracias a todos por las preguntas que no se ha dado las gracias pues, sí, muchas gracias que sin ellos sin ellos no, no sería posible sino, sin vosotros no, no, no habría vídeo ¡Claro! seríamos dos tontos aquí hablando solos claro claro ellos hacen que esto pueda realizarse bueno qué le dices a jesús rodríguez era la pregunta los pueblos más deshabitados ofrecen trabajo y casa garantizado. Pues tengo que decirte que sí. Me a Google y pon pueblos deshabitados de Navarra. Te pongo un ejemplo. Tienes muchas zonas deshabitadas y sí te ofrecen porque lo que quieren los alcaldes es que se habiten. Están desesperados en muchas zonas. Esther. Bas... se ofrecen casa y trabajo por cincuenta por cien y Susana, que mucha euros. pregunta Esther Bastidas. Que quiero explicarlo bien. Cuando es el salario promedio en un pueblo. Supongo que mucho más barato que en las grandes ciudades. Pues buena pregunta, Esther. Depende, pero de, de, a lo mejor sale más barato. Pero la vida también es mucho más barata en un pueblo que en una ciudad. Sí. Y el nivel de vida sí. seguramente sea más elevado en el pueblo. Te toca, vamos con el mismo. Que si no, nos liamos. Por fin, venga, Oscar Dante, cabezudo. And then. And then. Te toca este. No entiendo cuando dices que por 50 te dan casa y trabajo, es que yo tengo que pagar. Claro, Oscar, tienes que pagar 50 euros y a cambio te dan una casa, pero son 50 euros al mes. Y a cambio te dan una casa y te garantizan un trabajo. Y el trabajo ya te pagan a ti. Ten, ¿Por cuidado, ¿por ten cuidado con la mesa, porfa, ¿Por que se mueve, cincu... que está coja vale, la mesa. Vale, ¿por qué son 50 euros al mes? Pues porque están desesperados, lo vuelvo a repetir, quieren poblar los pueblos. Entonces te ponen 50 euros porque lo que quieren es atraer a la gente que no te parezca barato es que un pueblo despoblado es muy triste y se puede cerrar en cualquier momento sabes entonces ponen mínimas ofertas es que el tema que no quieren cerrar los pueblos por eso necesitan la gente urgente urgente urgente pero la idea ha sido vuestra eh meteros en google poner los pueblos coger información y fotos y veréis cada Dar para atrás en el vídeo, vamos pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. Cuidados el... con los nombres. Sí, venga, eh, eh, bueno, nombres rápidos, venga. Os sigo. Ahora. los tuyos. Me, Os digo los míos y seguimos con las preguntas. Ten cuidado con la mesa, porfa Yo casi no la eh, toco. Los. Mira, bueno, aparte miraos todos los pueblos que hay en el primer vídeo, vale. Pero mira, os digo ya, rápido, yo voy rápido. Daroca, el nombre del pueblo, Daroca, en la provincia de Zaragoza. Yo todo lo que os digo, están buscando a la gente. Total, que tiene 2.000 habitantes. Zaragoza. Daroca, Daroca es el pueblo. En la provincia de Zaragoza. Oliete, en la provincia de Teruel. Eh, tiene 365 habitantes, ¿vale? Tiene 50 viviendas vacías. Oliete, provincia de Teruel. ¿Vale? es que el pueblo es el pueblo y luego está en una provincia Os lo digo para que no os confundáis cuando busquéis en google buscar el pueblo buscar el teléfono del ayuntamiento llamar al ayuntamiento y preguntar por el alcalde y si te no en yo Pueblo. es que es ajusta. muy buena idea otro pueblo rubiete rubiete en la de provincia rubio, de rubio de rubio rubiete en la provincia de granada tiene 377 habitantes todo esto es lo que os digo están buscando a la gente agreda agreda en la provincia de soria este ya es más grande 3.008 habitantes cantalejo en la provincia de Segovia, Cantalejo, 3.628 habitantes. Lucena del Cid, en la provincia de Castellón, 1.372 habitantes. Todos estos están buscando a la gente para trabajar y tienen viviendas muy baratas. Luego, os he encontrado que hay también incluso aldeas enteras en venta. Para el que tenga mucho dinero. Eso es súper interesante cuando me lo has contado. ¿eh? En Lugo hay una aldea que te venden en la provincia de Lugo con seis casas, una bodega. Y no, y no sé qué campos te la venden por 84 mil euros Fíjate. esto ya es para comprar vas a ser dueño de un pueblo de un pueblo entero una aldea. Casas, pasas a ser el alcalde escucha ya. en burgos te... ni el que tenga dinero escucha en burgos susana te venden una iglesia con una casa y 47 mil metros cuadrados vale 200 mil euros el que tenga dinero y no sepa qué hacer el con el que él, tenga que dinero, hay gente que le pasa claro. que lo invierta y se hace alcalde en al menor una aldea con tres casas, cortijo y finca, 190 mil euros te venden. Y en Cáceres, una aldea con seis casas equipadas totalmente, 114 mil metros cuadrados. Esta ya vale casi un medio millón de euros. Pero bueno, ¿Y son estas ideas. ¿En aldeas Luis vive gente o están vacías? Yo creo que están vacías porque si lo venden, ven, claro, te venden, la, venden la aldea entera. La aldea entera. O sea, tenéis que saber que es un pueblo, una aldea fantástica. Esto para el que tenga mucho silencio, dinero, silencio quiere invertir quiere invertir y tiene todo el pueblo para él. Luego hace ya con las seis casas lo que quiera. Ala, Podría ¿no? montar un negocio, oye, alquilar sí, claro. para turismo rural. Sí, sí. Ideas, ideas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Venga, seguimos con las preguntas. Eric Eduardo Velasco venga esta es tuya te tocaba eh, eric, buen eduardo, día, esta. Buen eric eduardo Velasco rodríguez buen día <risa> estimados excelente apoyo de ustedes una consulta soy venezolano estoy en ecuador y escuché de este programa de repoblación de viajar con mi familia debo tener carta de invitación puedes tener la carta de invitación por eso os decimos que ya que lo que ha dicho susana buscar en google el pueblo que os interesa llamar al ayuntamiento preguntar por el alcalde y que os haga la carta de invitación para invitaros, claro. Al Exacto, y, y en el consulado de vuestro país también nos pueden dar información. Adrián Corrales, es una solución para los inmigrantes de este tipo de pueblos, y más ahora que las citas de solicitud de asilo están bien corridas por congestión y que las solicitudes por internet están casi imposibles. Efectivamente, Adrián, pero una una cosa que os repito: al que le den la cita muy corrida, pues mira, si está en Madrid, que vaya a la comisaría de aluche y si no la atienden bien, o los que estáis fuera, llamar al Defensor del Pueblo. Os repito, el teléfono en Madrid, el teléfono es 34, aunque es para toda España. El, tel, el prefijo de España, 34914-327900. Es el teléfono del Defensor del Pueblo, que está en la calle Zurbano 42 de Madrid. Podéis llamar por teléfono y quejaros de que os están dando la cita muy corrida, como decís vosotros porque no puede ser que una persona que está pidiendo asilo político asilo por razones humanitarias le estén dando una cita solo una cita para dentro de nueve meses entonces quejaros al defensor del pueblo que se le tira las orejas al gobierno vale si lo hacéis ya este verás este cómo la este regla ¿El defensor donde está en Madrid? Sí, pero es para toda España. Ah, vale es el defensor España. del pueblo. Es Ese... el ayuntamiento de Madrid. No, no, esto no depende del ayuntamiento. El defensor del pueblo es una institución que hay en España para cuando el gobierno no hace bien su trabajo, le tira de las orejas ah. al gobierno. Tú no puedes tener a una persona que te va a pedir asilo político, asilo humanitario, no la puedes tener nueve meses esperando para recibirla. Para eso está el defensor del pueblo. Y otra solución, llamar a Acnur, os digo el teléfono 913690670 913 70 y quejaros. Acnur es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Ayuda a los Refugiados. ¿Vale? Para Ajá. que muevan esto de las citas, porque esto se puede mover. Pues eh, no me que quiero, bien, claro. Fíjate qué bien, si les das el teléfono ya Por eso lo estoy dando. No lo vais a mover. Claro. Y si veis que la cosa va para el teléfono de ACNUR también obtienen otro 915-563503. Todos con prefijo de España 34. Vale, esto para los que queréis la, la cita para la tarjeta roja o por asilo humanitario. Ay, ay, ay, que me pierdo. ¿Por dónde íbamos, Susana? Me he perdido. Me he perdido. Eh... A ver, dale para atrás un poco. Priliners nos estáis ganando. Ay. es que hay tantas preguntas que nos es estáis que... ganando. Sí, ¿Por eh... ¿dónde íbamos? ¿Y eso que vamos con un móvil solo. Mira aquí, aquí. No. Este le hemos dicho. Sí, este le... ya este ya, también. ya se hemos pillado. Y las dejando debajo, bueno, y si se quedan pendientes en los siguientes. Eh, el de... nos hemos quedado... Esta mira, estaba aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Poner la información. Eh, ay. Ay. Enrique Navarro Posada. Mi hermano es nacionalizado español. podría pedirme así, sí, sí, sí, sí es tu hermano, sí puedes. Enrique, Eric, Eduardo. Eh, Debo tener mis penales, carta de nacimiento. Pues sí, claro, todo eso es bueno y lo de traeros siempre el certificado de que no tenéis antecedentes penales, eso es muy bueno. Tanto si venís como papeles o sin papeles, que sí. no tenéis antecedentes penales. Vale, eso es Hombre, muy eso bueno, Es muy importante sí. saberlo, porque el que tenga antecedentes lo tiene un poquito más difícil. Claro. Decir, ¿eh? y entonces, siempre a veces, si os piden alguna documentación, si sacáis lo de que no tenéis antecedentes penales, pues es muy bueno. ¿vale? No, ahí nunca os de Es un punto muy positivo. Luis, buenas noches, soy Johnny Miranda, estoy en Madrid, vine como socorrista con contrato de tres meses y quiero saber cómo hago para venir con mi mujer. Pues tráetela. Sí, claro, claro, claro. Claro, estás con contrato, te la puedes traer. Johnny, Johnny, ya está. Si estás con contrato, trátela ya mismo. Ya mismo. Venga, ¿alguna duda adicional la pones? O en los comentarios si he sacado el vídeo. Luis y Susana, estoy en Argentina, elvira Ferreira. Como le dije que no me deja tengo que ir al consulado España, Argentina, para que me asesore de Yorrepueblo. Yo lo de yorrepueblo.es ves al consulado y que te den un NIE. Te van a un NIE español. Te van a decir, ¿para qué quieres tú un NIE, señorita? Le vas a decir, porque me quiero inscribir en Yorrepueblo.es para que me den una oferta de trabajo y residencia. Y te lo tienen que dar, porque la ley dice que dan un nie cuando hay una razón eh, económica, profesional o social en España. Entonces podéis hacerlo todos vosotros, ¿vale? El que no pueda inscribirse en yo Pueblo porque no tiene nie va al consulado, pide un nie, le dan un nie y ya. Claro. Para y, si no, meter en la y si no, y si no, me lo decís que nos quejamos también al defensor del pueblo. Que aquí estamos para ayudaros. Susan vive en Garret Bravo ha quitado la pregunta. Anda. Mensaje retirado Fernando Barban Luis como ilegal puedo invertir en la ganadería o agricultura quiero invertir ya sea alquilando ¿Este un va, terreno este va para comprar una aldea <risa> Fernando lo acabamos de decir al principio para del pregunta compra la aldea entera si tienes dinero compraros la aldea y montaros un Cuatro negocio casas, seis casas seis casas ¿Qué vas a hacer? el alcalde no lo sé pero te va a faltar aquí hay poco. una totalmente si equipada cuidar la mesa si sano cuida la mesa inviértelo inviértelo porque como dice luis ahí lo tiene cuatro casas seis casas rurales totalmente muy, equipadas muy bonitas totalmente equipadas amuebladas oscar jumbo exactamente el pueblo entero una buena inversión lo que dice luis dedícate a como has dicho Sí, a, a al tema del turismo, turismo rural. rural. Ahora está muy de moda aquí. Claro, ¿no? Y a la gente de las ciudades le gusta ir al pueblo, pues a pasarse a unas vacaciones. Y hay mucho negocio con eso, ¿vale? Alquiler de habitaciones, tal. Óscar Jumbo, que sí que si son tus hermanos puedes hacer reagrupación familiar, efectivamente. Papeles, eso mirar en el consulado. He puesto otros vídeos que lo digo. Todos los papeles que necesitáis. Adrián Corrales, soy colombiano y el sueño español es bien difícil con este tiempo, está con el sistema de Barcelona, me encanta, pero mirar un pueblo vale. Susana, una pregunta, a lo que Jesús Rodríguez te lo estaba firmando. Eh, hola, ¿cómo están? ¿Cuál es la ciudad más grande cerca de Navarra? Pamplona. Mm. Pamplona es la ciudad más grande, es la capital de Navarra, Pamplona, y el pueblo más... O pero las distancias son pequeñas, pensar que a lo mejor mmm, pitillas... Bueno, está... también está Álava, cerca de Navarra. Sí, pero la de... Es muy grande. Claro. Pero eh, si y cosa, también, claro, cosa, y Bilbao también. Una cosa que he dicho yo de Navarra, ahora que dice. Cuidado, eso, cuidado, ella, cuidado los meses. Una meso. cosa que dice ahora Susan, álava está. Los pueblos de alrededor están todos despoblados. Y Álava buscan población en la provincia. Ricardo José Palma, amigo Luis, ¿puede un barbero y una estilista trabajar en los pueblos sin permiso laboral? Pues claro, eso yo ahí no os lo puedo decir que sí, sí o que sí no. Inténtalo, sería mi opinión. No digo que lo hagas o no, disclaimer legal. Yo no os puedo decir que busquéis trabajo sin papeles aquí en público, no os lo puedo decir, Prisliners. Ahora yo os digo que aquí veo a mucha gente trabajando. ¿Sin papeles? Sí, yo la veo. La ¿Tú ves. la ves o no? Sí. Sí, sí, claro. Y en barberías. Y hombre, y es más A fácil. ver, no lo veo un delito tampoco. No, es que no es un delito. Es, todo lo que sea trabajar honradamente y sacarte un dinero honrado, todo el mundo tiene derecho a vivir, Luis. Lo que pasa. Qué bueno, no para todo Luis Carvajal, una con vez el, con el tiempo. Una vez me den el asilo, con el tiempo, puedo pues, volver. El asilo. Puedo volver a mi país de origen, ¿cuántos años de esperar? Una vez que tienes el asilo, tú puedes volver cuando quieras, pero si no si te vas, yo creo que pierdes el asilo. Porque claro, mm, si tú pides el asilo. Mejor que yo. No, es por lógica. Si tú pides el asilo es porque en tu país, pues te persiguen, no se puede vivir, tal. Si te vuelves, tú te puedes claro. volver cuando quieras. Al día siguiente si quieres. Pero. Te lo van a quitar el asilo porque te van a decir: ¿para qué se vuelve usted? ¿Para qué me lo pides y luego se va a volver? Si estaba usted tan mal en su país, ¿para qué me lo ha pedido? vale Gisela García, ahora voy a viajar como futurista. ¿Puedo ir al pueblo solicitar para quedarme, vivir y trabajar? Gisela, te tienes que mirar todos los. Mira, Gisela, mírate todos los vídeos de PrisLine, pero sobre todo mírate las trampas de entrar como turista. Que le acaba de pasar a un PrisLiner que nos lo ha preguntado. Que ahora su mujer vino como turista, su mujer le dan un contrato de trabajo. Cuidando o limpiando una casa y no puede quedarse a no ser que vuelva a su país y lo haga desde el consulado, porque esa es la trampa que hay. Sigue con la siguiente, ahora vuelvo. Que se me ha ido. La, cuál, primera, no, eso, os dejo ahí, un momento. Ya, pero, pero es que comiendo. tengo que ir a por el perro. Está comiendo, Venga, no sé lo que está comiendo. Joan Daniel Vergara, Giraldo, Gisela, te aconsejo que dejes que se te venza el ticket de vuelta. Pues sí. Mejor que se te venza el tique de vuelta <coughs> Pablo Villamar, hola, te saludo desde Colombia Un abrazo para ti y la señora muy guapa Mira si voy con mi familia y pido asilo Solicitar un permiso de trabajo y tramitarlo Si alguien quiere contratarme, ¿qué pasaría? Esta pregunta es muy buena y es para ti, Luis A ver, perdonadme Prilinas, Es que tengo el perrillo que estoy cuidando Mira. de mi hermana Y se había escapado Le trango aquí con Hola, te saludo desde Colombia Un abrazo para ti mira si voy con mi familia y pido asilo para solicitar un permiso de trabajo y tramitarlo si alguien quiere contratarme o sea que viene quiere decir sin el asilo claro que si lo puedo hacer desde aquí ya sí sí es que el asilo lo tenéis que pedir o desde españa o si lo pedís fuera de españa tenéis que ir al consulado o a la embajada de españa en vuestro país vale pero ahí yo creo que nos van a hacer mucho caso el que quiera pedir asilo, yo creo que tiene que venir aquí, aunque a no ser que la situación en su país sea muy grave, muy grave, muy grave, ahí sí que vaya al consulado, vale. Pero el asilo, todo esto que estamos hablando es más madre bien para hacer de dios, realidad. del amor. En ¡Prilines nuestro. nos estáis ganando. Bueno, ¿tú, tú tienes prisa. Tú estás aquí no. con los prilines, ¿Tienes prisa? No. Yo no. tampoco. A la perra. La tengo aquí. No se va a escapar más. Aquí sí. Así que venga, seguimos. A ver si os podemos ayudar al máximo. ¿Por dónde íbamos? Esa, Rosario. Esta dice que era muy guapa. Que la señora es muy guapa. Señorita, señorita, que señora más de muy mayor. Rosario. No me hagáis tan mayor. Rosario firma Urice, un pueblo para poder vivir cerca de Madrid, que haya poca gente. Mira, Rosario. En el vídeo anterior de este, de los pueblos para trabajar, cerca no dije uno, 10. Dije 10 pueblos si cerca verdad, de Madrid. Todos alrededor de la comunidad Mírate de la primera parte de este vídeo. Y están todos no, en Madrid. el no. otro vídeo que hicimos. El otro vídeo que hicimos. Está aquí abajo, sí, ¿vale? Sí, trabajar sí. en pueblos uno. Ahí tienes 10 pueblos cerca de Madrid, que es muy buena idea, porque vives en el pueblo y puedes trabajar en Madrid o en el pueblo. Efectivamente, mírate el pueblo y verás o sea, el vídeo. Pablo Villamar con el trámite de asilo, Robin Duarte. Perdón, si no he entendido bien. Entonces, mientras pasan los seis meses en la primera tarjeta, hay que buscarse la vida sin papeles. Efectivamente, Robin Duarte. Hay que buscarse la vida sin papeles seis meses. Pero escúchame, que es que hay otros que no piden lo del asilo, no podéis pedir, y no son seis meses, son tres años. Que hay que estar aquí hasta que os dan la residencia por arraigo. Por eso os estoy haciendo estos vídeos, para ayudaros, porque es que no lo comprendo esas circunstancias. Estos vídeos son todo ayuda, ayuda directa. Pero que sí, sin efectivamente. Tienes que, tienes que estar seis meses ahí viviendo, o con ahorros que te hayas traído, o con trabajos aquí que consigas sin papeles. Claro, trabajos por horas que hay muchísimos. Eso muy honrado. Pero seis meses pasan rápido. Lo malo son los tres años. Eh, Jorge Ramírez ha quitado el mensaje. Pablo y Llamar, ¿qué opinas de Asturias? Me dicen que es mejor para pedir asilo. Allá. Sí, pues bueno, vete a Asturias, Pablo. Yo no sé cómo es. que en Madrid. Porque peor que en Madrid no puede estar. Os bueno, estoy dando hasta el teléfono del defensor del pueblo para que sí, os ayude. Sí. Entonces, vete a Asturias porque seguro que está seguro mejor que Madrid. Que Asturias mejor está, está más despoblado que Madrid. Peor que en Madrid no puede estar. No, dice para pedir lo del asilo. Luis Diego Jiménez. Existirán oportunidades para trabajar en los pueblos sin papeles para valorar quedarse entre los tres años allí? Sí, perfectamente. Yo es buen plan, Luis Diego. Ahora lo que tenéis que hacer todos solo llegar a empadronaros. Me da igual si seáis en el pueblo, en la ciudad o en la aldea. Pedir el empadronamiento, que eso lo hacen a todos, aunque estéis sin papeles, para que luego a los tres años tú puedas demostrar que llevas tres años en España y te den el arraigo. Es que yo no sé por qué, pero insisto en mi opinión, no es mi recomendación, pero yo creo que en los pueblos sin papeles van a poder trabajar más tú qué opinas con papeles y sin papeles las dos cosas como claro. está españa con papeles y sin papeles pero ojo que trabajar sin papeles sí, Rosario, hasta que te den allí también asilo, hay o sea... escuelas para los niños siempre que haya más de tres niños hay escuela y gratis y escuelos? por eso claro nos pregunta si hay escuelas y por eso los alcaldes quieren que vaya gente porque si bajan los tres niños le quitan la escuela en casi todos estos pueblos, yo he visto que hay escuelas, pero están a punto de cerrar en muchos pueblos. Tienen eh? que haber tres niños y para que no a, la y Están a punto de cerrar, en algunos han cerrado ya las escuelas, también te lo digo, que se pueden volver a abrir, pero porque bueno, yo lo he leído. Si hay más de tres niños, la abre. Esa clave. Es, que una clave es esa. Eh, Joan Daniel Vergara Giraldo, ¿es obligatorio llevar la declaración de acá para la tarjeta roja? ¿Qué declaración? Sí, no, la puede la. Es que no se la pregunta la de la. Para la tarjeta roja tienes que explicarles qué es lo que te ha ocurrido. Mírate el vídeo de la tarjeta roja, ¿vale? Ahí lo explico muy bien. Hay un vídeo aquí que se hice el otro día que pone la tarjeta roja, y lo explico todo lo que hay que llevar. Lina Polania. Hola, tengo una pregunta. Soy colombiana y estoy en Puigcerda. Me ofrecieron un empleo fijo, pero como no tengo papeles, otra que ha caído en la trampa. Susana ha caído en la trampa. Entró pues que, como turista, explícala. pero ya la ha explicado. Entra como turista, le ofrecen un trabajo con contrato y tal como está la legislación, Lina lo que tienes que hacer, volverte a tu país con ese contrato y en el consulado de España, en tu país, tramitarlo y ya volver para acá o esperar a los tres años. Mm, eso ya opción de ella. Esa es opción, opción de ella, de pero emociones. lo normal a ver si cambian algún día la ley es que lo puedas. Oye, yo entro como turista, encuentro un trabajo, pues ya me legalizo. De pues momento no. la ley Es la ley que hay no me pueden contratar ellos dicen que si pueden agilizar mi proceso tienes que irte al, al consulado de españa en tu país de origen con el contrato y entonces sí que puedes volver ya con todas y si las se bendiciones queda aquí, Luis, tiene que esperar tres años exactamente eso ya depende un poco de lo que tú quieras elvira ferreira o bueno o las o mírate el vídeo de las seis formas de entrar como turista y luego conseguir los papeles que también hay seis formas una era casarte o a rejuntarte no no no casarte pareja. No, como pareja de hecho también vale casarte como pareja de ah no, como caso, pareja sin de casarte no, claro ah yo no es necesario que casarte. casarte cuidado con la mesa te, ah, y otra opción cuidado muy buena cuidado con la mesa otra opción el... muy buena Ay, bueno, que se vea en el vídeo las, seis, te los las papeles, seis maneras hay otra opción muy buena hacer un curso inscribirte en un curso aquí en España ah bueno esa es la otra manera mirar el vídeo si hace, hace, te matriculas hacer las prácticas un truco con la empresa. venga muy buena muy buena escúchame el que ha caído en la trampa tiene que matricularse en algún curso Escribirse ella en pues Entonces se queda con residencia por estudiante y puede trabajar también. Claro, así que vale. son dos opciones. Me. O casarte, o no, oh, sí, Ah, Estas son dos, que te dan el dos. Te dos. El Bueno, que ya, no sé, venga. Guspan ni Agua, ¿en cuántos días dan el NIE en los consulados y si tiene un costo? Tiene un pequeño costo, pero es poquito, una tasa. Por cierto, os voy a poner, ya que lo decís, mira. Os van a rellenar a pedir que pedáis que rellenéis un impreso, os voy a poner el enlace del impreso en, el, en este vídeo, ¿vale? Luego abajo en los comentarios. Y te piden un costo, pero no es mucho. No sé cuánto es, pero a lo mejor pueden ser 10 euros, 8 euros, una cosa así. Os voy a poner el impreso que os piden, ¿vale? No sé cuánto tardan. bus dependerá del consulado, pero desde luego no va a tardar, no va a tardar estos seis meses que me están comentando por aquí. Dependerá del, del consulado. Quisiera saber cuántos solicitan los alquileres. ¿Cuánto vale aquí un alquiler en Guadarrama? Aquí en verano una no, casa. No, pero alquiler normal para en invierno. Ver, no, no. Claro. Es que en verano aquí Estamos en verano sube ahora. Ya venga. En verano una casa con dos habitaciones y un baño, una casa normal, un apartamento, 700 euros. ¿Y en invierno? Y en invierno 400. Fijaros, chicos, es que sabes lo que pasa, que en verano en Guadarrama sube mucho por el turismo, de 400 a 700. Ahora pero, mismo no se puede alquilar nada en agosto, es imposible. Pero 400 está muy bien. Está en bien. Invierno. Está bien. Sí. En los pueblos estos es mucho más barato, ya veis que hasta en por invierno, 50... En invierno, en invierno. Ah, los pueblos sí, claro. claro. Pero en ella ha preguntado en Guadarrama. Es que Guadarrama comparándolo con 400 Luis. ¿A cuánto está de Madrid ¿Cuánto está de madrid Guadarrama? 50 kilómetros. 45 minutos de Madrid. En coche o en autobús. Es que estamos al lado en de Madrid autobús. y eso es más caro. De todas formas, en los pueblos de Toledo es mucho más barato que aquí. Que lo sepáis, Prislin, que también está cerca de Madrid, por el otro lado. Fernando Londoñola, somos una pareja colombiana, colombianos, somos fabricantes de calzado y mi esposa manicurista. ¿Nos iría bien en un pueblo? Pues sí, Fernando, habría que buscar un pueblo que tenga más habitantes, por lo menos. Pero Hombre, sí. si ellos tienen carne de conducir, coger un cochecito de segunda mano, ir y venir a donde esté el trabajo. Claro. Todo es buscar opciones. Muy buena idea, Ricardo José Palma Salas. ¿vale? Una buena idea para repolvar estos pueblos fantasmas es presentar un proyecto, efectivamente, lo que falta es dar a conocer las facilidades. Si la idea es vuestra, Prilines, si nos habéis dado vosotros la idea de los pueblos, vale, muy buena idea. Recordatorio: los alcaldes no responden. He escrito a tres pueblos diferentes y no han respondido ni por cortesía. Pues habrá que buscar pueblos todavía más pequeños. Cuanto más pequeño sea el pueblo, más va a, re va a responder el alcalde. Recoriano. Cuanto más pequeño y más despoblado esté, más necesidad es, tiene. Más necesidad no tiene. es lo mismo un mejores pueblo. ofertas vais a conseguir. a la uno. mesa. Y no, no es casas. lo mismo un pueblo de 3.000 habitantes que un pueblo de 200, de, de 200, que os he dicho aquí. vale 150, ahí donde hay necesidad, es donde tenéis que ir, ¿verdad? Recoriano, cuanto más pequeño el pueblo, más fácil que os conteste. Claro. Robin Duarte, Luis, ¿podrías favor ayudarnos a averiguar qué de papeles piden el ayuntamiento para empadronarse? Pues mira, muy sencillo, que demuestres dónde vas a vivir, que está en ese en ese empadronamiento, o sea, en ese pueblo. Te quiero decir, tú al ayuntamiento que te vas a empadronar, lo que te piden es que tú demuestres que has alquilado o que te han alquilado, aunque sea una habitación. Entonces vas ahí con el que te la ha alquilado, el dueño de la habitación, y ese es el papel que te piden y claro. tu pasaporte. Claro. Poco más. No, no les, les eso da lo mismo que estés como turista, ¿vale? Para que veáis que hay manga ancha, sí, porque sí. se supone que estáis sin papeles, pues dejan empadronaros. O sea, que el pasaporte y que demuestres que vives allí en ese pueblo, aunque sea en una habitación que te han alquilado. Y con una habitación ya se pueden pasar Duarte, sí, claro, con una habitación. Ah, pues mira qué facilidad. Sí, sí. Ni una casa con una habitación. Pero claro, tiene que llevar al que te alquila la habitación para que lo diga el ayuntamiento. Sí, sí, este es sí, mi inquilino. Al, claro, al dueño. Claro, al propietario. Claro, porque si no, cualquiera diría yo es que vivo ahí, pero tienes que llevar claro, al claro. propietario o al que te lo alquila a ti. Hola Luis, Johnny Miranda. Yo tengo el contrato de trabajo, pero estoy interesado en el pueblo. Pero firme un compromiso de retorno a mi país. Tengo que regresar a mi país. ¿Y qué es eso de firmar el compromiso de retorno? Johnny, acláramelo, ¿vale? Luego en los comentarios o aquí en el chasis da tiempo. ¿A quién le firmaste el compromiso de retorno? Es que no. ¿Vale? Pero vamos, yo no regresaría, Johnny. Pero eso es mi opinión. No, mi recomendación, pero me tienes que explicar a quién le ha firmado ese compromiso de no retorno. Que es la primera vez que lo veo. Compromiso de no retorno. Tú mismo, Luis, tú das tus recomendaciones, no, luego, ellos, que, luego claro. ellos son libres. Compromiso de no, retorno. Tus consejos son, son vale. positivos, que es lo que vale. Puedo trabajar. Dorian, ¿cómo es Dorian? Dorian FSK, puedo trabajar en cualquier cosa sí, como estudiante. Sí, sí, sí puedes trabajar en cualquier cosa. No tiene que ser necesariamente relacionado con lo que estudias. Lo que te pide Dorian es que sea a medio tiempo, pero puedes trabajar en lo que quieras, en lo que te apetezca. Vale buenas y hacen preguntas muy buenas eh muy buenas vuestras preguntas de asesoría, Son cosas que ni se me de asesoría y consultoría voy a hacer claudia si nos estás viendo vamos a hacer con claudia de colombia una consultoría gratis como siempre en directo y el que quiera de vosotros que os la haga también pues ponérmelo en los comentarios vale pero saldréis aquí en directo de Liner's, pero está bien Cristian Vergar, hola, buenas noches. Quisiera saber si para pedir asilo es necesario llevar la declaración que hice ante las autoridades de que me ha sucedido, sí, sí, sí. Cristian, cuanto más documento aportéis los que pedís asilo, cuanto más documentación que demuestre vuestra situación mala, mejor. Sí que lo debes de llevar. Llevas el original y una copia. Ellos ven que es el original y se quedan con la copia. El original siempre contigo. Sí, cuanto más documentación aportéis, mejor. Venga, léme la pregunta y yo la voy respondiendo. Esta, Fernando Barbarán. Fernando Barbarán, Luis, no te olvides de un vídeo de cómo sacar carne de conducir para bus o camión. No me voy a olvidar, Fernando. Lo tengo apuntado en los vídeos pendientes por hacer. Estoy buscando un conductor de bus o de autobús o de camión y lo vamos a hacer. Nos lo pidió el otro día. La Rosario Fitmaurice, si me voy de turista, ¿no es necesario otros papeles más que mi pasaporte? nada más rosario depende del país si vienes de colombia por ejemplo no te piden visa solo con el pasaporte vale para 90 días hay países que os piden visa pero pero con el pasaporte es suficiente jesús rodríguez guirado y no responde el alcalde tiene una secretaria que responde igual bueno en algunos sitios se no responde un alcalde yo es lo que he dicho antes en otros la secretaria en otros un concejal no siempre el alcalde claro aunque yo el equipo apuntaría también yo apuntaría siempre por el alcalde Sí, pero que te lo coja o no. Tienes aquí una amiga, concejala, ¿no? Sí. Venga, pero da el teléfono de tu amiga. Leonor. Leonor, ¿cómo se llama? Leonor, el, Mira, Prilines, llamar a Leonor de.. concejala esta, de, de Guadarrama. Esto, pero esto no es un pueblo de No, nada, de la mesa. claro. Bueno, esto pero para que les ayude. Poblado. Leonor se supone que tiene que ayudar. Igual que nosotros hacemos los vídeos. Se llama Leonor, ¿qué más? Leonor, pero no me sé es el apellido y es concejala hace muchos años. Concejala en Guadarrama. Solo te falta dar el móvil. No lo tiene, Espérate, no. Espérate que le busco. Dale, venga, no. No, no tengo. No, no, si lo no tienes tengo. o no. No. ¿Eh? No le tengo. Hay que ayudar. Aquí cada uno tenemos que poner. Pero bueno, cada uno oye, preliminar. Luego lo que nos, nos ayudáis vosotros también, ¿eh? Cada, cada uno que eh, ayude lo que quiera, porque a lo mejor Leonor claro. quiere ayudar de otra forma. Ya, ya. Bueno. metemos en un compromiso. Bueno, pero si está concejala Eso Tiene que salir de cada uno. Ya, pero si está concejala tiene que ayudar. Pues nada, llamarla a todos al móvil. Y que A ver, hay. que me he perdido por dónde va la cosa. Daniel Vergara. ¿Por dónde íbamos, Susana? Me sé el teléfono del alcalde de aquí. Si quieres darlo. Es que Diosdado Soto Pérez es el nombre. Pero bueno, dejarle. Ay, qué susto. Adiós, hija. A ver, hola, tengo una pregunta. Soy colombiana en stream. Pues ahí, ahí, esperar línea que nos hemos perdido las preguntas. Por donde es que han movido esto para arriba para abajo, ya es que de repente se mueve. Es que estoy con el móvil de Susana, a ver, fernando a este, este, aquí, aquí, Rosa, esa era, Jesús, Nelia, ya estamos, Nelia uzcategui ¿Qué pueblo de Toledo me recomendarían? Y gracias por tanta información excelente, Nelia, Nelia Vargas en Toledo. Y si no, mira, mírate el Google Maps. Yo la recomiendo Navarra. Ya pero ella escucha, pero ella dice de Toledo. Ah, de Toledo. Porque que cerca de Madrid, escucha, Neila, una idea. A ver qué te parece. Busca en el Google Maps la provincia de Toledo y ahí tienes todos los pueblecitos y empiezas a buscarlos. Pues mira a ver el precio del alquiler, llama y pregunta por el claro. precio del alquiler. Pon pueblos despoblados de este Toledo, Toledo, Toledo en Google, pin y te sale el listado. Toledo ¿no? está muy cerca de Madrid. Fernando Barbarán, qué guapa es la mujer española. Lo digo por usted, señorita Susana. Qué majo. Mucho Qué gente más, más educada. Mucho más guapa que yo. ¿eh? Qué gente más educada. Claro. Yo el Fuentes. Soy de El Salvador y tengo tres hijos. Y queremos viajar a España. ¿Qué tengo que hacer para poder vivir en un pueblo? Yo el Fuentes. Verte la primera el primer vídeo que hicimos de este tema. es Este vídeo entero y todos los demás. Ahí está la información. Y luego preguntarme cualquier duda concreta. Enrique Navarro Posada. Don Luis. ¿Qué documentos son necesarios para que mi hermano me pida como agrupación familiar? Muchas gracias, Enrique. Pregúntalo en el consulado de tu país de España en tu país, pero así generalmente te van a pedir, pues, tu identidad, eh, el libro de familia que demuestre que, de, que sois hermanos, Efectivamente. y pues que tu hermano está aquí. Vale, pero míralo, mira por internet. Podéis ir a los consulados de España en vuestros respectivos países y ahí. O sea, yo he visto las páginas de los consulados en, en internet y están bastante bien, bastante explicativas, ¿eh? ¿Ah, sí. Sí. Y además vienen con dónde teléfono. Lo puede, ¿Dónde lo pueden ver en con nada, consulado de España en Colombia. Consulado de España en México. Consulado de España. Claro. Pues fenomenal. Nadie, hay, no, y que están bastante bien esas cosas. Te viene páginas, el teléfono eh. y todo pues Sí, si te, no te vienen y te suelen pedir, eh, tienen, vienen secciones para, según el trámite que quieres hacer, los documentos concretos. Marco Licona, venga, lele tú. Hola, buenas noches, vine como turista y me quedé trabajando aquí, pero como irregular. Tengo dos años y cuatro meses, pero solo trabajé dos años. Soy de Álava. Oh, de álava lo que hablamos de navarra tengo cuatro meses que no encuentro trabajo me ayudan pues mira pues aguanta mira, hay espera. 52 pueblos que A A alrededor de álava que están despoblados y buscan urgentemente gente que quiera trabajar y marco aguanta los los siete. cuánto le queda cuatro meses hasta 12 Joder. cuánto te queda aquí te quedan muy pocos meses te quedan siete meses aguanta para no perder la antigüedad Vale, Alada, que, hablando, que está en Navarra, que está en Navarra. Sí, aguántate los los siete meses que te quedan, Marco. Y lo que ha dicho Susana, búscate los pueblos alrededor. Eh, Rosario de Perú, perfecto. Eh, Jim 38 y la Luis aplica, léelo tú por sí Que para que yo monotemático es que me estoy quedando sin venga, aire. Léelo, Hay tantas preguntas venga, tú, que, tú que se están ganando. Venga, esta noche. venga, pues vamos a la voz. Venga, Jim claro. 38 y eh, La Luis aplica igual si estudio en las noches o el fin de semana para sí, poder trabajar en el sí, día. Sí, Jim aplica igual. Lo que te pide la ley española es que sea un curso completo. Ahora un curso completo para que te conduzca a la obtención de un título, un diploma. ¿Te quiero decir? Que un haciendo trabajo oh, no pero lo que pide la ley es un curso completo pero no te dice el tiempo un curso puede durar un año dos años puede durar un mes puede durar seis meses puede durar tres años siempre que sea unos estudios que, eh, que te tenga teoría y práctica unos estudios que te lleven a la obtención es que le estoy leyendo la ley que me la sella de memoria casi te pide eh, que os matriculéis en un curso que, que lleve a la obtención de un título o diploma, de lo que sea. Da lo mismo que sea por las noches, por las mañanas, que dure un mes, que dure. Tiene que tener prácticas. Voy no? a exagerar, ocho años, no es necesario que tenga prácticas. Pero tiene que ser un centro autorizado en España y da lo mismo que sea por el día o por la noche. Efectivamente, buena idea, Jin, 38. Creo que me que más habéis entendido. Sí, sí, sí. Eh, Alberto, venga, lee tú. Alberto Rodríguez Pérez, hola, saludos. Estoy solo con mi esposa sin hijo, ¿no? Y es que no entiendo más, estoy solo con mi Adrián sopa. Corrales. Alberto, vuelve a hacer la pregunta por fin. Que no, Venga, Adrián, porque no acabamos pero que, vamos, Yo por mí me estoy aquí, lo que sea. Escucha, pero que no, que nos perdemos, Adrián. A ver, eh, ¿qué conocimiento tienen de la imposición de visa o visado para los colombianos viajar a España? Dicen que a partir del 2020, pues no lo sé exactamente, Adrián, pero sé que ahora mismo nos piden visa ni visado, siempre que sea para estar como turista, claro, 90 días máximo. Voy a investigar eso del 2020. Oye, llamaste a la Prisliner del otro día para salir en directo a jaysa creo que era. ¿Y qué ha pasado? No me acuerdo del nombre. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, que qué pasa, que quiere quedar. Pues Pero que nos quede. ha dicho que anda un poquito liada, que me llamaría para quedar. Dile que también puede salir en directo con nosotros por Skype si o, haciendo un o por instagram haciendo un live. oye quita... Ay, Susana el próximo este es mi inquilino. pues lo pones en Para mute. Sí tiene... bueno estamos en live con los prilines es que la están llamando por teléfono prilines a ver la venga, chica venga, esta no, del no, otro no, día que no. dan llamarme vale Robin Duarte venga lee. sé que es difícil pero ojalá vuelvan las entrevistas ya que muchas de ellas uno toma ideas de cómo conseguir algo incluso sin papeles mientras uno se regulariza. Robin, eh, van pues sí, a seguir pues sí. habiendo las entrevistas, pero prefiero no anunciarlas por si luego me falla un invitado, no quiero crearos faltas expectativas. Pero van a haber entrevistas, vamos, están, están, ¿vale? No os puedo decir cuándo, pero para, están. Para todos. Sí, sí, es que entrevisto que casos reales, casos. ¿Tú has visto las entrevistas? Venga más, está está está Alberto Rodríguez Pérez, estoy solo con mi esposa sin hijos. ¿Podré conseguir? Ah, ese es el de antes. ¿Podré conseguir trabajo y vivienda en un pueblo? Venga, respóndele tú que esta puedes. Sí, tú. claro, por supuesto. Tienes pueblos despoblados que te dan casa desde 50 euros, 100 euros, 150 euros. Y te dan Venga. casa y trabajo por muy poquito dinero en el alquiler. Y efectivamente, claro que puedes, pero vete a zonas despobladas: Navarra por ejemplo es la peor zona de españa y bueno mírate vídeos de atrás johnny, con zonas de johnny Miranda, el compromiso de retorno es un documento que firmé en el consulado de españa en perú tengo un contrato cerrado de tres meses y visa de seis meses por favor ayuda lo voy a investigar johnny a ver deportarte seguro que no te van a deportar ¿Mm? Mm, tienes que valorar si no vuelves eh, bueno te lo voy a investigar a ver qué pasaría pero vamos no creo que sea nada grave es que firmó un no compromiso sé, que iba a volver te puedo decir claro no tengo la bueno pero ahí. lo que yo sí te puedo decir Johnny que no te van a deportar si decides quedarte vale ahora lo único que me preocupa que luego a la hora de quedarte eh, no te den la residencia pero vamos si luego pasara los tres años te la darían sí o sí o incluso ya te descontarían creo los anteriores pero es lo que te quiero investigar un poco, ¿vale, Johnny? Me quedo un poco con la idea porque es un buen caso. Pero vamos, tampoco te agobies que no te van a deportar si decides quedarte. Lo, lo único delicado es luego para que te den otra vez la residencia y el permiso de trabajo legal, ¿cuánto tendría que pasar? Vamos a tener que hacer otro vídeo para todo esto. Va, lo acabamos rápido. Venga, dale No, sortir. no, es que queda. Venga, a, más. A, a, avanza. Tercer vídeo desde Venga, avanza que no podemos dejar los prelines mientras vosotros estáis, nosotros estamos, aunque Ay, amanezca mi, mío, Aunque amanezca, el... que aquí en España ya es muy de noche horas No te rindas. horas extras Horas extras, venga Alex Ortiz Luis, debería llevar en el canal un alcalde de cualquier pueblo para... Ser muy bien preguntas? Alex, muy buena pregunta, que se la traslado a Susana Vas a traer a tu amiga la concejala Podemos traerla para hacer un vídeo, claro, puede Mira, dar muchísima información Claro, muy buena pregunta, Alex, vamos a llamar Ah, a ver si la, mira, la video, vamos a llamar en directo. Yo no tengo el número de ella. Yo creo que sí. Espera, si ah, la bueno. tenemos, la llamamos ahora a la concejala. Leonor, búscale. Leonor, espera, perilénes. Porque es que ella, Susana, conoce a una concejala, no es un alcalde. Bueno, pero como si lo fuera, porque toda la información la tiene. Sí. Mira, la he visto No esta la mañana. tengo aquí, no la tengo no aquí la el tienes. teléfono. ¿Tú no lo tienes aquí el teléfono? Te, no. No lo tiene. Porque cambia de móvil, es nuevo y tengo otros bueno, números en el otro Riliner, lado. Y nos comprometemos a traeros, si no a un alcalde, a una concejala Y si podemos a un alcalde también. Pero la concejala Leonor la vamos a nos traer. Nos puede ayudar igual que un alcalde. Sí, claro. sí, muy buena idea, Alex. Tomamos nota. ¿Te encargas de bueno, llamar a Leonor sí, sí, sí, cuando, sí. cuando cuando te la encuentres? Cuando coge el es que el se... Vale, venga, más. Joder, perdón. Dorian FSK. Dorian FSK, ¿cómo puedo saber cuáles son las universidades? O institutos habilitados para pedir residencia. Mira, Dorian, eh, ti? sí, eh, tienes que buscar en Google eh, centros autorizados, ¿vale? Eh, los publica el Ministerio de Educación en España. Son muchos, la mayoría te van a valer, ¿vale? Pero claro, tienen que ser cursos en España, sí. No, no es difícil averiguarlo. Centros autorizados, hombre, te valen por ejemplo todas las universidades, pero también te, te, te valen eh, estudios menos superiores, también valen, ¿vale? Quiero también hacer un vídeo de ese tema. Lo voy a investigar también en detalle. Pero vamos, busca centros eh, autorizados para pedir el permiso de residencia por estudio. Sar en la torre. Eh, ¿Sin papeles también dan trabajo y casa? Sí, sí, sí. Claro. ¿Es tu opinión? Pues sí. No es tu recomendación, sí. ¿no? Disclaimer legal. Es mi opinión personal. O lo recomiendas. Y lo recomiendo. Te vienen los abogados detrás. tuyo ahora De inmigración. No, no, porque conozco muchas The familias. Ella, conozco eh? muchas familias. Cuidado la mesa que se conozco mueve. Conozco muchas familias en España. Que Vive el marido, gana un sueldo de la mujer, pero trabajan por horas, no tienen papeles. Vale, pues ya la oís. Anda, que no hay familias aquí. Yo sin solo papeles. es mi opinión, Escucha, no es mi recomendación. Hay muchas familias Susana. sin papeles esperando, esperando los papeles tres años, diez años, al final los consiguen. Díselo, que lo quieren, mírales los ahí al agujero, pero acércate, Tengo que esto ahí, ahí. Acércate, a ahí a ahí, la ahí. mesa ya me va ah, a comer el agujerito venga, al final que, que, que queda este emoción, voy, a, que, le voy a borrar que, ya. Que, más más qué pone ahí, ¿Qué pone ahí? ¿Qué? hola me gustaría hola me gustaría viajar como con mi novio somos de Perú pero iríamos como turista y de una vez que tengamos un trabajo y alguien que nos asuma cuánto tiempo para, para ser regular estar en Madrid es para ti como que para mí no me he enterado la pregunta. <risa> me gustaría viajar con mi novio <risa> una vez que tengamos un trabajo. Es que no la entiendo. Mira, pues yo sí la pregunto. Kareni, mírate el vídeo de la trampa de entrar como turista. <risa> mírate ese vídeo, ¿vale? Y ya está. No te digo más, Kareni. Está pues por la, aquí abajo Ya, pero es que si ya está en el vídeo, lo mejor es que le remita el vídeo y si te queda... Eso lugar, sí. eso ¿vale? sí es verdad. Kareni, mírate el vídeo de la trampa de entrar como turista. Que le, sí. que le pasa a mucha gente eso. El resumen es que si entras como turista y encuentras aquí un trabajo, no te dejan regularizarte si no lo haces desde el consulado de España en tu país, por lo tanto te toca volver a tu país a regularizarte. Sí, Tienes que tener un visado, es ¿no? Sí, es que no es tan fácil que si encuentras aquí un trabajo y has entrado como turista no te puedes regularizar desde aquí, te hacen volver a tu país. Ojo, irte al consulado de España en tu país. Que eso. Mmm, es, es no lo veo lógico pero lo hacen así Mira, pues vaya para como poner barreras entre comillas no voy a decir la palabrota pero a ver Rosario fit qué pone ahí? fit Maurice si voy de turista cuánto tendría que llevar o tener en euros es decir pues unos 90 euros por día que vas a estar Rosario ¿90 euros muchos sí sí ¿Es? entonces qué ver, pasa pues si por ejemplo dices que vas a estar 10 sí, días pues 90 por 10 900 euros Madre mía. tampoco es que tengas que traer el dinero en efectivo lo puedes traer en efectivo puedes traer un extracto bancario que dice que lo tienes vale si vas a estar cinco días pues 90 euros por 5 90 es aproximado ¿eh? antes eran 70 o 72 y ahora han subido un poco sí Sali para como para Sali garantizar carísimo. sí sí yo lo veo muy caro. claro pero es lo que hay ya yo también lo veo caro Susana pues ya pueden ahorrar bueno es que ya no hay más mira sí, ya, ya Ah, tres. Rosario, no Kareni, si Kareni Karen M. El trabajo sí está difícil para varones. Al menos mi novio es cocinero. Entraría como lavaplatos. Sería lo más fácil. Y yo como cuidadora de Venga, niños. Venga, respóndela tú. Pues sí, hay mucho trabajo de hostelería como lavaplatos en todas las zonas de costa de España incluso en Madrid y Barcelona hay muchísimo gofi lavar platos. Joder. Y para cuidar niños, qué así. Sigue, sigue Para sigue. mayores muchísimo sin papeles tengo que decirlo te pagan por horas y con papeles también pero si la situación de ellos es sin papeles pues no pasa nada hace muchísima gente ¿no? pues Prilines bueno algo más Alca, de cadena y... venga eh, ah, De verdad son estupendos ustedes los felicito a ustedes por la paciencia y toda la información que nos dan pues muchas gracias Prilines al que le haya gustado el vídeo por favor que le dé un like el que haya visto esto y no esté suscrito, que se suscriba ahora mismo, que siempre emitimos en directo, que se suscriba con campana y así la aplicación nos avisa. ¿Vale? Algo tú que decir, Susana. Pues nada, yo creo que ha quedado toda la información dicha ah, de todo lo que nos han preguntado. Y los que veis ahora esto luego, pues poner las siguientes preguntas abajo en los comentarios que las vamos respondiendo. ¿vale? Las va respondiendo Luis. Sí, os las voy respondiendo. Y, y el que quiere una consultoría en directo que nos agregue en Instagram arroba Prixline, Prixline, en Instagram. Hablamos por ahí por el Messenger de Instagram y quedamos para hacer una consultoría en directo y la emitimos también en directo por Instagram. Se llama ¿Vale? live, ¿no? Sí, un live en Instagram. Y si quiere un live en YouTube, pues tenéis también. que tener Skype. También se podría hacer. Pues nada, Prislines, os hago aquí una flecha que ahí pondré para suscribirse, ahí pondré para ver un vídeo recomendado. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Por habernos acompañado en esta noche, que sin ellos esto no es posible. Claro, exactamente. Todo es por vosotros, está claro. Hombre, claro, todo ayuda. Aquí, señor Luis, señorita es... Susana. Todo ayuda, todo ayuda. Pues... Muchas gracias, Prislines. Bueno, muchas chau, chau. gracias. Chao, chao, desde chau, Madrid, chau, en directo. Chao, chao. Guadarrama, pueblo de Madrid. Chao, chao, Prislines. Chao, chao, chao.